Te muerto, de muerto, de de muerto, de muerto, de muerto, de its get a curry they of fire i'm so i'm it in the Episodio. ¡Qué gran episodio! ¡Mítanse fuego! Yamato enfrentó a Kane en la final del Super 5 Campos. Pero eso no es todo. El señor Badio estaba intentando convertir a Bull en su yo más... Fuerte. Serás parte de mi familia. ¡Burro, Rimo, y si eso les parece malo, esperen a ver lo que le sucedió a Yamato. ¿Estás bien? Ah, ah. ¡Vamos, Yamato! y algo! Ah, mmm. ¡Esto sí es bueno! ¡Tomo este episodio! ¡Tienen razón! ¡Ahora que comience la fiesta! Con una ayudita de mis amigos. Ah. No quiero ganar así. Tienes que despertar y regresar al combate. Ahora... ¿Se ¿Sí, llama cuando se reincorpora al combate quedará descalificado. ¿Qué? Las reglas dicen que puedo darle hasta la cuenta de 10, pero si Yamato no se levanta, para entonces el combate se termina. Ah. ¡Empezamos! ¡Levántate, Yamato! Uno, ¡Despierta! ¡No puedes abandonar dos, una vida batalla a la seis, mitad! ¡Cuatro! ¡Cinco! Vamos, seis, ¡Despierta! ¡Siete! ¡Y linda siesta! ¿Estás listo para vida batallar? ¡Oh, sí! ¡Nunca estuve más listo! Oye, acabo de recordar, mientras dormía alguien gritaba mi nombre y por eso desperté. Me pregunto quién sería. ¡Era Kane! ¡Ha estado intentando despertarte todo este tiempo! ¿Qué? ¿En serio? ¡Es cierto! Pudo haber ganado solo conseguir vida batallando. No quiero solo ganar. Ese no es mi estilo. Cualquiera puede hacer eso. Lo que deseo es tener una gran vida batalla contra un gran vida jugador. Me refiero a un gran vida jugador como tú. ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Tú también eres un gran vida jugador! ¿Sabes? La forma como batallas es más importante que ganar. Todo el mundo piensa igual. Pero si todos pensaran así, los chicos como nosotros no seríamos tan especiales como somos. De veras, me alegra haber conocido a un verdadero vida jugador en este torneo. Sí, yo me siento exactamente igual, Yamato. ¿Ah? <risa> Esta vez mi guante está seco. Uh -huh. Ah, chicos. <risa> Mi sofá risas ya debió remover esa personalidad, pero no ha hecho nada. Bueno, a mí me hace cosquillas. Bueno, suficiente. Voy a duplicar la potencia. ¿Ah? ¿Qué sucedió? ¿Se rompió? No, papá. Yo lo apagué. Ah. Lo lamento. Imperio me dijo lo que estabas haciendo aquí, padre. Y no pude permitir que siguiera siendo cruel con Bull. ¿Ah? ¿Tú me ayudaste? No seas tonta, Karat, querida. Esto lo hago solo por tu felicidad. Sé que te dije que no me gustaba mucho esta versión de Bull. Pero no creo que sea correcto que hagas lo que le estás haciendo. Silencio, Karat. El futuro nuestro descansa sobre este chico. No permitiré que interfieras en eso. Pero debo interferir si pienso que lo que haces está mal. ¡Ah! Ay, no es justo. Le temo a la oscuridad. No, oh, por favor, señor. Cálmese. Buscaremos su linterna. Gracias por ayudarme, Karat. Me pasas a Gilio Breaker. Está allí. ¿Eh? Por supuesto, Bull. Toma. Gracias, Karat. Oh, regresaste. Ah, ¡Ah! Bueno, eso fue fácil. ¡Eres genial! De acuerdo. Salgamos de aquí. Sí, por supuesto. ¡No, cariño! ¡No puedes! ¿Qué estás esperando? ¡Síguelos! ¡Sí, señor! ¡De inmediato! Podemos escondernos detrás de eso. ¡Vamos, sí, es deprisa! ¡Que, que no a vamos, vamos! vamos de prisa! ¡Cielos! Tu papá tiene muchos agentes de seguridad. Conozco una salida secreta. Ven, esta es nuestra oportunidad. Mientras tanto, en el desafío de los Super 5 Campos... Ah, ah. ¿Eh? Es tan extraño no tener a nadie animándome. Realmente está estropeando mi juego. No permitiré que me afecte. De vuelta a la acción, entramos en la tercera. Eso es. Aunque ellos no estén aquí para animarme, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Batalla ¡Ah! de golpe directo. Fuego. fuego! Sí. Ah. Ah. Vaya Nighty de potencia y control. Vamos Cobalt Blade. Puedo hacerlo. Mi ritmo es muy malo sin mis amigos aquí. ¡Vida bombas! ¡Ah! Esta es mi oportunidad de ganar! ¡No te rindas, Yamato! ¿Ah? ¿Qué? ¿Por qué están ustedes aquí? ¡Vinimos para apoyarte, Yamato! Eso mismo, sabemos que puedes ganar. ¿Pero por qué hacen eso? Porque eres un verdadero vida jugador. Lo supimos cuando te emocionaste tanto al ver nuestros Vida Mans. Chicos, son grandiosos No pensaste en ellos como simples equipos Viste sus verdaderos poderes Y por eso estamos aquí ¿Es suficiente esa respuesta? <risa> ¡Claro que sí! ¡Y ahora es hora de ganar! ¡Ah! Ese es el tipo de disparo que esperábamos ah. ¡Oye, cuidado! Ah. Buen juego de pies Dios. ¡Ah! ¡Se acabó el tiempo! ¡Pasamos a una próxima ronda! Este combate sigue empatado. ¡Ah! Increíble. Cada uno anticipó la jugada del otro antes de cargar sus vida bombas. Si se anticipan las jugadas uno al otro, ¿cómo podrá uno de ellos ganar? Solo un poco más lejos. ¿Tú no? Oh, no. Parece que mis baterías se están acabando. Escucha, ya me has alejado bastante. Creo que puedo hacer el resto del camino solo. ¿Ah? Oye, muchacho, no llegué hasta aquí para perderte ahora. Nos vamos juntos. Sí, pero Karad, ¿tú no le temes a la oscuridad? No te preocupes por mí. Solo sigue. Estaré bien. Ay, no tienes que molestarte. Oh, ¿En qué estaba pensando? Es mi culpa que Karat haya escapado Tiene razón Eso pasa cuando es cruel con alguien por puro egoísmo Si intentas obtener lo que quieres siendo cruel Algunas veces termina sucediendo lo opuesto a lo que deseas ¿Eso es cierto? Más vale que lo creas Intenté obligar a Karat a hacer lo que yo quería Por eso se marchó oh, ¿Cómo haré para que regrese? Bueno, eso no será sencillo Pero tengo un plan Primero ¡Debes prometer no volver a ser malo con Karat jamás! ¡Por supuesto que no lo seré! Segundo, promete bajar los costos de la electricidad que le provees a la gente de Ciudad Neon. ¡Lo prometo! Número tres, y lo más importante de todo, promete que nos darás un gran baquete a mis amigos y a mí. ¡Armada! Uh -huh. Uh -huh. Lo siento, Armada inventó esa última parte. Uh -huh. ¿No es así? Lo siento. Por favor, oh. encuentren a Karat y haré lo que quieran. Está bien. Relájese. Puedo ver que realmente lo siente. Déjenme a mí. Yo la encontraré. Oh. Esta nariz de cerdo siempre me ayuda a olfatear cosas. Estoy entrenado para rastrear personas. Ya tengo algo. ¿Mm? Mm, dije que la encontraría. Uh. Buen trabajo, Terry. ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Estoy atorado! ¿Y esto lo dice el sujeto que tiene un gran banquete? Es un pasadizo construido por si debíamos escapar durante una emergencia. Pero está repleto de trampas, así que es muy, muy peligroso. Sé burlar las trampas. Peligro es mi segundo nombre. Bueno, no legalmente, pero ya entiende. Puedo ir yo solo. Verás, yo pulí la entrada para ti, Terry. Buena suerte, Terry. Sé que puedes hacerlo. Regresaré cuando la encuentre. ¡Nos vemos! ¡Oh! ¡Oh! Ya no está lejos. Si escalamos aquí, alcanzaremos la superficie. No tiene sentido esperar. Deberíamos comenzar. ¿Oíste eso? No. ¿Qué cosa? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¡Su pista está caliente! ¡Los encontraré y todo se resolverá! Lo explico, ahora salgamos de aquí. Cara, te espero que estés lista para escalar. Claro. Muy bien, todo el mundo. Ah, Ustedes seis, comencemos la cuarta ronda. Espera un segundo. Tengo una sugerencia, Yamato. Está claro que ambos estamos muy parejos. No creo que realmente podamos decir quién es mejor jugando estas rápidas rondas de un minuto. Uh -huh. Esto es lo que pienso. Juguemos esta ronda sin límite de tiempo y quien le dispare al vidamán del otro primero gana toda la etapa. ¿Quieres decir que el ganador se queda con todo? Me parece buena idea. Uh -huh. sí. uh -huh. ¡Preparados! Batalla de golpe directo. ¡Increíble! llamado y Jane jugarán una ronda en la que el ganador se lo lleva todo. No importa cuántos puntos hayan anotado en las rondas, el primero en anotar un punto gana. Dispara Yamato, sé que puedes ganar este torneo Sí, es cierto, cree en ti mismo como creemos nosotros y seguro ganarás Yamato está jugando bien con nuestro apoyo, pero hay algo malo en este juego Lo sé, yo también lo siento Es solo que no logro saber qué es Yo sí, es obvio que nuestro aliento ayuda en el desempeño de Yamato Use la potencia de Cobalt Blade Sí, detén a Kane ahora! muéstranos lo, lo que, que puedes, puedes hacer, hacer Yamato. Yamato Lo que necesita oír son las voces de sus amigos cercanos Esperemos que lleguen a tiempo. ¡Más rápido! ¡Debemos ir más rápido! ¡Intenta transportarte a ti mismo ya! ¡Ya vamos, llamado! ¡Resiste solo un poco más! ¡No sé si pueda resistir! ¡Vengámonos a comer una pizza! ¡El agua sigue subiendo! Pero no sé si pueda. Le temo a las alturas. ¿De acuerdo? No te preocupes. Te ayudaré a lograrlo. ¿De veras? ¿En serio? ¡Muévanse! ¿Ah? Este es un gran combate. Sí, eres muy bueno. Lo sé. <risa> y tú también eres todo un vida jugador. Gracias a ti. ¿Ah? ¿Eh? Vida Batallar contra ti me ha forzado a jugar mejor que antes. ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Gane quien gane, ha sido un gran honor tener la oportunidad de enfrentar a un Vida jugador como tú en el campo de Vida Batalla. ¡Sí, lo mismo digo! Ah, claro que todavía intento ganar. ¡Ah, ¡Vida Fuego! Valiant Force. ¡Ahí va otro! ¡Ah! ¡Valiant Vortex! ¡Ah! ¡No puedo bloquear ese disparo nuevamente! ¡Oh! ¿Y ahora qué sucede? ¡Las baterías! ¡Están a punto de acabarse! ¡Oh! ¡No! ¡Le temo la oscuridad! ¡Está bien, Karat! ¡Te ayudaré! Ayude a alguien de a una vez. Oh. Oh. Llegamos tarde. ¡Cielos! Miren eso. No, oh. llamado. Me alegra que regresaran. Me estoy quedando sin fuerzas. Busca dentro de ti, hay más fuerza, créeme Es una lástima Los amigos de Yamato finalmente aparecieron, pero es muy tarde No saques a Yamato todavía de esta vida batalla Siento el poder corriendo a través de mí Ahora nada podrá detenerme Prepárate para perder ¡Vida a fuego! Karat ¿Ah? Uh. <risas> uh. uh. Ahora. Vamos, Nike Calvary! ¿Qué? ¿No? ¿Por qué temblamos? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué es eso? Claro, es un terremoto. El pasadizo en el que estaban Terry, Bull y Karat está justo bajo el estadio de vida batalla donde jugaba Yamato. ¡Cielos, eso fue afortunado! ¡Las personas atrasan su propia suerte! Uh, Karat, querida mía, despierta. Uh, Háblame. Uh, uh. Vaya, mucha agua. Estás bien. Me alegra que estés a salvo. Deberías agradecerle a bola Él me mantuvo a salvo. Uh, uh. Queridísimo Bull, lamento el modo en el que te maltraté. Por favor, te ruego tu perdón. Sé que no lo merezco. <risa> Eso significa que estás perdonado. Bueno, Yamato, como puedes ver, todo está listo para seguir. Así que concéntrate en esa vida batalla. Seguro, me alegra que estén aquí. Y debo decir que me alegra que ya no te distraigas. Ahora finalmente podré ver de qué estás hecho, Yamato. ¿Sí? Pues no será agradable para ti. Con todos mis amigos aquí, ¡no puedo perder! ¡Oye, eso lo veremos! ¡Sí, lo veremos! Pero como dijiste, será un gran combate. ¡Gane quien gane! ¡Oye, después de lo que tuve que pasar para llegar aquí, más vale que ganes, Yamato! ¡Da lo mejor de ti! ¡Te apoyamos! Encuentro tu fuerza interior! Ah. ¡Puedo sentirla! Con su apoyo mi concentración, mi poder está creciendo. ¡Puedo hacerlo! ¡Sé que puedo! ¡Eso! ¡Vida Fuego! ¡Vida Fuego! Oh. Oh. No! Oh. Mata lo logró! Ah. Oh. ¡No puedo creerlo! Y en esta ronda el ganador se lo llevo. Esto significa que el combate terminó, el torneo terminó, el ganador de los Super 5 Campos es. ¡Syamato! ¡Yahoo! <risa> Al fin podremos comer! ¡No ¡Lo logramos, ganamos! ¡Felicidades! ¿Cómo te sientes? Ah, oh, como siempre, algo tímido. Y ahora el premio, toma. Toma esto. Nuestro premio de 100.000 vida billetes. Se lo merecen después de esa victoria. ¡Asombroso! Y... ¡Ah! ¿Ah? <risa> Yo también quiero decir algo. Gracias por una increíble vida batalla, pero eso no significa que te la pondré fácil la próxima vez que nos enfrentemos. Sí, tampoco yo, una revancha será divertida. ¡Nos vemos, Yamato! Los billetes en los bolsillos Deberíamos ir al torneo de ganadores, ¿no crees? Sí, pero antes un enorme y delicioso banquete Y vamos de compras Aún no, alguien todavía tiene que despedirse uh, uh, uh, Y yo... Uh... Espera, ¿estás diciendo que ya vas a abandonarnos? ¿Tú uh -huh. oh, tienes que hacerlo? Sí, pero voy a extrañarte, Karat Sí, también te extrañaré Incluso al verdadero tú que creía que no me gustaba Bueno, adiós Oh. <risa> Eres un verdadero amigo Gracias Cielos, fue toda una aventura, ¿no creen? Pudimos conocer grandes vida jugadores. Y mejor aún, pudimos derrotarlos. Y lo mejor de todo es que ganamos el Super 5 Campos juntos. Me alegra haber oh. venido aquí. Estoy de acuerdo, deberíamos regresar. Apuesto a que a le gustaría visitar a su amiga. Oh. Oh, basta, ¡Basta, no están avergonzando! De eso se trata, Armada. Oh. Oh. Oh. Esperen, ¿qué sucedió? ¿Un apagón? Nada de eso. ¡Observen allá! ¿Ah? Oh. ¡Es mi cara! Parece que alguien más está tratando de avergonzar a Bull. Uh, adiós Bull. Te voy a extrañar mucho. Me aseguraré de que volvemos a vernos. Yamato y la pandilla están a punto de despedirse de Ciudad Neón. Pudieron ganar aquí, pero en la segunda mitad del torneo de ganadores tendrán que enfrentar a algunos de los mejores vidajugadores del mundo. ¿Podrán ganar allí? ¡Bien! Ya saben lo que tienen que hacer. ¡Eh, el próximo episodio! Kimi no nega.